...comunidad LGTBI, que, que, bueno, que posibilita a partir de un convenio con Gabriel Catopodis... ...con el intendente de San Martín, en capacitar a, a nuestros médicos... En, ...en todo lo que tiene que ver con el derecho a la salud que tiene, que tiene esta comunidad... ...frente a, a una Argentina y un Estado Nacional que, que dejó de proteger a los que menos tienen... Que que dejó de proteger estos sectores. Esto va a hacer que nuestro, nuestros hospitales, nuestros centros de salud, nuestros médicos se capaciten, con bueno en este caso con los médicos y con el equipo de salud del municipio de San Martín para poder atender en materia de salud a la comunidad LGTBI. ¿no? Así que estamos muy, muy contentos de compartir con, con Gabriel Catopodis esta, esta actividad, con, con Vicky Donda, que es bandera de, de todo este trabajo, ¿no? que, que posibilita que la, Argentina, que la Argentina mejore, que la Argentina incluya y que estamos muy contentos. Y la verdad que, que es un camino largo, pero, pero que se hace así, paso a paso, con voluntad política y decisión política como la que manifiesta aquí el Intendente, poniendo estos temas en, en la agenda pública, logrando que sigan teniendo visibilidad este, y fundamentalmente con, con la presencia del Estado. El Estado cuando interviene, moviliza, cambia la escala, transforma, genera otro impacto. Y entonces lo que hoy está haciendo Juanchi claramente es muy importante y queda en la historia de Burlingame. Más que las palabras, que los discursos, que lo que uno pueda salir a... Eh, desde lo ideológico a plantear, es lo que se hace en cada uno de los lugares. Y estoy eh, acompañada por dos intendentes que muestran qué es lo que se puede hacer desde un Estado presente. Los dos lo que dicen es queremos que toda la sociedad esté incluida en el sistema de salud público. Entonces, estamos incluyendo a una parte de la población, qué es lo que el Estado tiene que hacer.